Oh. Eso veo muchas luces Desde hace tiempo que yo estoy Como van no a te besarte, bebé. Dime qué hago con eso que siento Nadie como tú me roba el aliento Ya no sé qué hacer Es que tú me vuelves loquito, mujer Si no está voy a pensándote Yo quiero ser El único motivo de tus sentimientos, te imagino conmigo en todo, no te voy a negar, es conmigo. Esos sentimientos que tú vas a olvidar, esos sentimientos que tú vas a olvidar, ya no aguanto más, me la paso pensándote, pensándote mujer, ahí yo muero por verte. Imaginando vivo, quiero hacerte el amor lento y recorrer, pensándote, hey, yo quiero ser dueño de tu piel y tú mi mujer, pensándote, hey, yo quiero ser motivo de tus sentimientos te imagino conmigo en todo momento quiero saber si tú también piensas en mí yo me muero por tocar tu piel eh hacerlo en el atardecer y eh quiero saber si tú también piensas en mí yo me muero por tocar tu piel eh hacerlo en el atardecer quiero que le demos una bulla a Will a Will en la guitarra. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Uh, una bulla para Nico en la batería. Tiembla, tiembla, Nico, tiembla, tiembla. A Juan Diego, en el piano. A Samuel, en el bajo. Uh. A los bailarines. Ay, hey, yo quiero ser Señor de tu piel y en la consola, Phoenix, una bulla para Phoenix por favor. Y quiero que le demos una bulla a Teatrino de los Andes por esta oportunidad, por favor. Y una bulla a ustedes por estar aquí, por hacer esto posible. Yo soy Camilo Cuervo. Esto es pensando. Te vamos con el coro, ¿qué? Okay? Pensándote, yo quiero ser Sueño de tu piel y tú mi mujer Pensándote, oh, yo quiero ser El único motivo de tus sentimientos te imagino conmigo en todo momento yeah. Oh, yeah. Vamos alisándonos para una foto todos Prendo la luz Alzo las manos, alzo las manos Una foto, una foto aquí con todos Pensándote Prendo la luz, prendo la luz Vamos, prendo la luz, más luces, más luces Arriba, arriba, arriba Pensándote Yo quiero ser Y tú mi mujer escuchándote yo quiero ser el único motivo de tus sentimientos te imagino conmigo en todo momento yeah. oh no yeah, yeah. oh uh Crow Festival la señora de los Andes gracias a todos los artistas vamos ¡No huyo, no huyo, no huyo! ¡Pito, pito, pito, pito, pito, pito!